Esto es gol, gol, Era un chico tímido de un lejano lugar, donde hombres visten falda luchan por la libertad. Y Es la herencia celta y viento a la ciudad, donde vidas invocaban a los hados a luchar. Y así llegó aquí, este es su nuevo país, con un mar de olivos, la alborada que arme Una sierra de pinares con un valle en su confín, dio cobijo a su familia y su corazón de marfil. Pasaron los años, dentro, entre madre selva. fue creando nuevas sendas con sus hermanos de paz. Vio el milagro de la vida renacida. Primavera, sus pequeños pies descalzos por el carril del solar. ¿Qué tendrá este lugar que purifica mis pecados? Será el río, quizá el que se los lleva a otro lado. Y en mi cuerpo solo calma, cantándole a lo Observando los planetas, saludando a los astros. Había televisión, sin libros y tardes libres, recorriendo el monte, descubriendo la actitud. Si era buena temporada, encaramarse en los frutales. Para luego recoger las molas en los calzares. Nada en las montañas, arañando las pestañas de las nubes que dibujan en el cielo mis palabras. Y la lluvia en cascada, resbala por mi alma, se confunde. Y con las gotas es un que me y Me aman las lucieronadas con sus faros de noche Señalándome el sendero por la sierra de Cazorna Notizan las rollas, una ramita como broche Cerrando un negro mato que me cubre hasta el alba Sigo por el sendero que se crea con mis pasos Recordando a Machado y empiezo a desvariar Y salen de mi mente de repente sin rechazos destellos lunares en mi plano existencial Sale de nuevo el sol y continúo con mi viaje Tejiendo con el paisaje versos de fino encaje Con hilo de esperanza bordando cada paraje Este peregrino se redime de sus desastres Parecía que escribe bien La pluma en este papel Y me hace cada amanecer Un verso nuevo en mi piel Supe colectar la miel en arroz para la vejez Y guardar barro en mis pies Para recordar que cambié ¿Y ahora qué? Tengo sed Cal y arena por quiero Yo vomité un pincel Y uno Si es mi hacer ¡Ay qué bien! Soy un pez Nada en de tu desnudez Esquivando los anzuelos viene el agua anochecer